¡Ah, señor ¡Se puede la quinta! ¡Pero el tríceps! ¡Ah, señor ¡Se la ¡Pero el ¡Ah, señor ¡Se la el ¡Se Receba haz tu paso, güey. a tu paso, tu paso, güey. a tu paso, Receba a tu a tu paso, Receba paso, a tu paso, Receba a paso, paso, paso, paso, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no El 300 de de ah, del No, no, no, Ayúdame. Medio, medio. Vamos dinosaurio, vamos dinosaurio, puro cabeceo, puro cabeceo. ¡Me se A tu paso, güey. ¡Puro retro, ¡Puro retro, ¡Eh! ¡Eh! a darle papi! papi! ¡El papi! papi! ¡Azul, papi! ¡Azul, papi! ¡Azul, papi! a papi! ¡Azul, Ah, Mándale del este su corazón al del hígado de ah medio Al el ritmo, ¡A el metro! Oh, <Satility> <out> de la pista con el piso! de la pisa! ¡A el pisa! ¡A la pisa! la la pista. ¡Vamos, dinosaurio! ¡Vamos, dinosaurio! ¡Puro cabeza mío! Si ¡Puro cabeza si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 la que, a tener, llámate, que, no que vayan, un beso corazón a la gente dio ¿vale? el cico, corazón al delgado ¿sabes? ¿sabes? Ah, medio Al piso de este <tose> del cemento, <adelante>, <tose> de con el metro, Al centro de la pista, sí. Ah, medio metro. <tose> el paso del es medio piso. ¡Vamos, dinosaurio! ¡Vamos, dinosaurio! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Me haz ¡A tu paso, güey. Pedro. ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabecero. Eh, eh, eh, eh eh eh, eh, eh, eh, eh. ahora a darle! a mí, a ti a mí, a ti a mí, a ti a mí, a ti a mí, a ti a mí, un ti a mí, a la gente medio a Mándale este corazón al delegado de Petro. ¡Ah, me dio Petro!